Hola gente del mundo, soy Iki y seguimos con tutoriales de Godot. En este caso lo que vamos a hacer es mostrarte cómo se crea una cámara y qué propiedades básicas tiene una cámara 3D. Porque vamos a empezar a hacer el juego de ping pong 3D, vos puedes usarlo por un personaje de Mario Bros. lo que, que, el juego que vos quieras. El tutorial trata sobre cámara 3D. Entonces voy a crear una cámara 3D. Fíjate, acá directamente en la lista de nodos tengo cámara 3D. Y creamos una cámara 3D. Fíjate que... La puedo mover, desplazar, rotar, tiene las mismas propiedades que otros objetos, la cámara 3D. Entonces tendríamos ciertas propiedades muy interesantes de la cámara, que es... Este es el punto de vista de donde sale la cámara. Y básicamente tiene cierto alcance, tiene como un área de alcance. Esto es una vista de perspectiva, se llama. Tiene eh, su frustrum. Bueno, pero te lo traduzco un poco para que más o menos comprendas del otro lado. Como podés ver, la cámara va a arrancar de acá. Este es como si fuera el ojo del espectador. Y va a tener este área de alcance, ¿ok? Este es el cámara del tipo perspectiva. Vamos a crear un objeto 3D cualquiera. Una, por ejemplo. Vamos a crear una caja. Porque la voy a estirar y la voy a usar para hacer un ping pong. ¿Ok? Fíjate que va a crear una caja. Bueno, después te voy a mostrar cómo estirar y demás, pero... Es más que nada para poder... Fíjate que tengo esta caja, la voy a usar para poder ver la cámara. Si querés previsualizar lo que ve la cámara y no tener que poner play, pues mira, yo pongo play, está bien, lo puedo ver. Pero voy a tener que estar ejecutando constantemente, es todo un kilómetro. Entonces directamente agarro la cámara y pongo vista previa y tengo una vista previa de lo que sería la cámara, ¿ok? También si querés puedes ir acá, como te dije antes, puedes dividir en viewports. Esto es un viewport, podemos tener dos viewports. Entonces en el viewport 2 lo que voy a tener es la vista previa de la cámara. Fíjate, entonces yo puedo mover el objeto, ir viendo cómo va quedando, rotarlo, para que se vea un poco más 3 de esto, ¿ves? Y ejecutar. Hay que tener en cuenta acá vos me vas a decir, pero Iki, esto se ve medio raro, Mira, se ve oscuro. Claro, no tenemos luces, no tenemos nada, pero bueno, es como para que empieces a ver lo que es cámara. Entonces, vamos a ver un poco más de propiedades. Fíjate que si yo me vas a decir, pero ¿cómo esta es el área de alcance si esto está fuera del área de alcance? En realidad esto no es el área de alcance, sino que sería cómo va a ser la proyección. O sea, el ojo se va a expander y va a tener hasta este ancho. O sea, se va a ir expandiendo hacia el infinito en esta forma, ¿ok? Entre comillas, este tipo de visión va a ser como que veamos los objetos más profundo, menos profundo, porque en cierta forma es 2D esto, nada más que nosotros lo vemos o lo creemos 3D, ¿ok? Lo importante es cómo defino el alcance de una cámara, hasta dónde puede ver, porque eso también eso también va a impactar en el procesamiento, en el rendimiento de nuestra aplicación. Si ve muy lejos va a tener que renderizar un montón de objetos, mostrar un montón de objetos en pantalla. Y eso por ahí en un teléfono móvil, por ejemplo, no va a estar bueno. Tenemos que tratar de limitar lo que ve en cámara. ¿ok? Eso lo vemos básicamente con el FAR. El FAR es la propiedad que me va a permitir decirle hasta cuánto llego de lejos. ¿okay? Y acá tenemos los valores. Si queremos algo corto, bueno, lo podemos ir reduciendo y e ir viendo. Fíjate, yo lo voy a reducir mucho y en un momento pierdo el cubo, mira. ¿Ves? Acá en la vista previa de abajo. ¿Ves cómo pierdo el cubo? Ok. Lo voy a dejar más o menos a 250 porque tampoco tengo mucha... En el caso de mi juego no necesito tanta lejanía a detectar. Lo que sí tenemos otra cosa más que es el NIR. Y vos decís ¿qué es el NIR, ok. El nil es lo más cerca de la cámara que se agarra y vos me decís, pero en realidad debería agarrarse todo. Bueno, mayormente lo que está cerca de la cámara, suponete, vamos a poner este cubo lo más cerca posible de la cámara. En este caso, como es un objeto grande, se va a ir agarrando todo. Pero suponete que yo tuviera un objeto muy, muy pequeño, como me ha pasado en otros juegos. Vamos a poner el objeto mega pequeño. Y lo voy a traer enfrente de la cámara. Fíjate que lo va detectando. Pero hay un punto. Fíjate que hay un punto en el que ya no me lo dibuja más el cubo. Y observa que en este caso todavía está dentro de lo que sería el frustum de la cámara. ¿Ves? Mira, la cámara empieza ahí. Fíjate que mi cubo está acá dentro. Y la cámara empieza acá. Esto porque también tiene un valor de NIR. ¿Desde qué distancia va a empezar a renderizar? Entonces, si yo voy a la cámara, fíjate que dice voy a empezar a renderizar desde 0,05. Si yo se lo reduzco esto, fíjate que el cubo se va a dibujar. Ten en cuenta que afectar el NIR también va a afectar el rendimiento de tu aplicación. Por lo tanto, si no tienes objetos muy chicos o que vayan a estar dibujados muy cerca de la cámara, no te recomiendo bajarle el NIR, ¿ok? Yo en un caso tenía objetos por ahí que era necesario porque eran muy pequeños, muy ínfimos a los que quería enfocar. Y necesitaba ajustar el NIR, así que esto también va a impactar en lo que vos estás haciendo. Ahora, yo puedo tener varias cámaras en mi escena. Suponete yo duplico con Control d y suponete que vamos a hacer que esta cámara apunte hacia otro lado, ¿no? O al cubo en otra perspectiva. ¿Cómo sabe el programa cuál tiene activa? porque va a elegir una por defecto, pero si yo quiero otra, bueno, es muy simple esto. Lo que vamos a hacer es, acá tenemos la propiedad current y la activamos. Esto significa la actual, la cámara actual activa. Por código podemos ir haciendo que cambie de una a otra, etcétera. Pero si querés vos manualmente dejar que una sea la cámara actual, le pones current on, le desactivarías a la otra obviamente, porque no puede haber dos activas al mismo tiempo. Y fíjate que esta está apuntando, parecía que estaba apuntando al cubo, pero no está apuntando a nada. Claro, está apuntando en otra dirección totalmente distinta. Mira, te lo voy a mostrar. Yo desactivo esta y fíjate que la otra no estaría apuntando al cubo. Okay. Ahora, ¿qué tal si también queremos expandir este marco en el que ve? Fíjate que como te dije, esto se va a expandir hacia el infinito, este ancho. ¿Qué tal si queremos expandir este Field of View, este campo de visión? Queremos que vea un poco más ancho. Bueno, fíjate que acá dice FOB, que es Field of View. Y te va a marcar cuántos grados. ¿Ves? Esto se va a expandir o contraer. ¿ok? Y de esta forma expandimos o contraemos el ojo de la cámara. Obviamente, modificar este ancho y demás va a impactar muy directamente en lo que sería la proyección. O sea, cómo lo vas a ver. Otras cosas muy interesantes acá que tenemos es que podemos cargarle diferentes tipos de propiedades de Environment y Attributes, que básicamente el de Attributes es la... yo diría es muy importante porque te permite agregarle atributos físicos, que yo intuyo y después lo vamos a estar viendo, que es para que la cámara colisione contra ciertos objetos y no los traspase, etcétera etc. ¿ok? Ahora, para ir cerrando cabe destacar algo más que tenemos dos tipos de cámaras. Tenemos esta cámara perspectiva y también tenemos Cámara ortogonal ortográfica, ok? Ortográfica, fíjate que la visión va a estar en una suerte de cubo. Porque como podés ver, trata de medir la distancia de los objetos igual. Es un tipo de visión. Vas a ver que este tipo de vista es un poco diferente. ¿Ves? Mira, Entonces si vos tuvieras dos objetos, más o menos, trata de como calcularlos con una misma, en un mismo tamaño, te los va a mostrar. Ok? Mantiene el tamaño de los objetos sin hacer ese efecto quizá del ojo humano que pareciera que le genera cierta distancia. Básicamente estos son los tipos de cámara que importan y que interesan. Quizá nosotros si queremos por ejemplo simular un juego 2D en un espacio 3D, nos convendría usar una cámara ortogonal, ya que queremos la misma que parezcan todos los objetos del mismo tamaño sin importar la distancia. Ahora si queremos un juego 3D como un FPS al estilo contra strike o lo que sea, ya tendríamos que tirar por una cámara perspectiva para que los objetos se dibujen a diferente distancia y demás. ¿ok? Así que nada, voy a setear mi cámara, como te dije, mi juego en este caso va a ser un ping-pong. Así que bueno, quédate ahí porque vamos a estar haciendo juegos maravillosos. Si querés podés saltearte ahora esta parte. Ahora voy a estar mostrando cómo voy a usar los objetos para el juego de ping-pong, pero podés ir en el próximo tutorial. Lo que voy a hacer es cambiarle la dimensión al cubo. Vamos a volverlo todo 1-1-1. Una vez que tengo el cubo en su dimensión normal, lo que voy a hacer es estirarlo en uno solo de los sentidos. Puede ser en cualquiera. Fíjate que ahí se estiró. Ahora necesitaría que la cámara lo apunte desde arriba. Entonces lo que voy a hacer es subir la cámara. Vamos a pegarle una rotada a la cámara. Y esto tendría que estar rotado en un ángulo exacto. Ahora vamos a tratar de ir acá en un ángulo de menos 90 grados para que enganche desde arriba. Como podés ver engancha desde arriba. La caja esta no tendría que estar rotada en absoluto para que quede exactamente derecha. Fíjate que así se va a ver un poco feito, porque al estar agarrando desde arriba no puedo ver el borde. Mira, si yo le doy play ahora, veo como un rectángulo y no tendría sentido que sea 3D si hace un rectángulo. Entonces, tenemos que ir ajustando las dimensiones de este objeto. Vamos a tratar de hacerlo bastante más chico en vez de 1, 0.5, 0.1, 0.1. ¿Ves? Ahí tenemos otra cuestión en pantalla. Vamos a rotar un poco el cubo este, porque tiene que estar en el lateral. Así que le vamos a poner una rotación de 90 grados. Y lo vamos a llevar hacia el eje correspondiente. Fíjate que ahí ya empieza a tener cierta profundidad. ¿Ves? La cámara ahora lo va agarrando bien. La cuestión es que está muy alto esto. Quizá lo puedo llegar a achicar un poco. ¿Ves? Ahí está ajustando el tamaño de esto. Vamos a ajustarlo a 0,3. Ahí va. Y quizá el largo le podría dar un poquito más de largo. Ahí está. Observa que la idea es que se vea así. Por ahora no se va a ver así porque van, me faltan las luces, me falta un montón de cosas. Básicamente esto es lo que vamos a tener por ahora. Así que gente del mundo, compartan, suscríbanse, denle me gusta y nos seguimos sintonizando en la próxima.